Paso de unidad número uno. Eh, vamos a ver definiciones importantes y eh, cuáles son los puntos que tienen que recordar para la elaboración de las fichas catalográficas en todos los siguientes prácticos. En eh, la unidad número uno vimos que es la catalogación, entonces eh, definimos que la catalogación es describir de cualquier tipo de documento en sus partes esenciales de acuerdo a reglas. ¿Cuáles son las reglas? Las reglas de catalogación angloamericana. También vimos que era el proceso técnico. El proceso técnico sabemos que es el conjunto de operaciones que son propias del análisis documental que consiste en la identificación y selección de los elementos que vamos a necesitar para describir los documentos para luego recuperarlos. Siempre esto se debe hacer mediante normas, de catalogación, en este caso, nosotros utilizamos las normas de catalogación angloamericanas. Las reglas de catalogación angloamericana 2 son reglas que tienen el objetivo de normalizar los ingresos en una descripción bibliográfica. Esto nos va a permitir determinar cuáles son los puntos de acceso eh, para todas las partes y la forma que los vamos a describir. Las reglas están divididas en dos partes, la primera parte incluye la descripción que es referida a la información de un documento y el soporte en el que se encuentra. La parte 2, sería la parte más extensa de las reglas, nos permite describir los puntos de acceso, los encabezamientos de personas, los nombres geográficos, encabezamientos de entidades, título uniforme y referencia. Vamos a ver también, o mejor dicho, vimos en la unidad número uno eh, cuáles eran las partes del proceso documental. El proceso documental está formado por la recepción de fondos, cuando recibimos los libros en la biblioteca, el registro, cuando sellamos e eh, eh, inventariamos. En un registro o se hace inventario en libro, inventario digital. Luego sellamos, recuerden en qué páginas se sellan los libros, la catalogación, la clasificación, la indización y el resumen documental. Nosotros llegamos hasta ahora, recepción de fondo, registro, sellado y catalogación. Clasificación, vamos a ver en la unidad número 4, indización y resumen documental lo ven con Amalia. Entonces sabemos que... El objetivo de catalogar es facilitar el acceso a la información por parte del usuario y que éste haga uso correcto de la información. También vimos cómo están formadas las ficha. La ficha es un asiento catalográfico que mide 12,5 por 7,5 y que contiene todos los datos que indican al documento. El asiento catalográfico es... Se realiza, tenemos distintas clases de asiento. Tenemos el asiento principal, que es donde están los datos normalizados del documento, y el asiento secundario. El asiento secundario son todas las fichas secundarias que nos remiten al asiento eh, principal. En la ficha principal, nosotros ponemos en el traslado de secundaria todos los puntos de acceso por los cuales vamos a recuperar el eh, material. ¿Sí? en este caso si sí, por ejemplo por título, por autor, por serie por eh, algún colaborador, por algún traductor, por algún dibujante todas las personas que creamos importantes por las que podamos recuperar este material se deben colocar en las fichas secundarias las fichas decíamos que miden 12,5 y 7,5 ¿sí? tienen 8 áreas de descripción tenemos el área 1, que es título y mención de responsabilidad. El área 2, que es edición. El área 3, que es datos matemáticos. El área, el área 4, perdón, que es publicación y distribución. El área 5, descripción física. El área 6, es serie. El 7, es notas, donde van todos los que no se ponen. El área 1, 2 y 3. Y el área 8, que es el número normalizado, que para lo que es libro es el ISBN. Y para lo que es... Eh, Revistas ISSN. También vimos eh, en la unidad 1 lo que es conferencias, congresos, entidades corporativas y entidades subordinadas. Las eh, definiciones de estos también los vimos en la teoría eh, para recordar un poquito y, eh, lo que es una entidad corporativa. Definimos a una entidad corporativa como una organización o un grupo de personas que se identifican mediante determinado nombre y que actúa como una entidad. Son entidades corporativas que las vemos eh, que podemos tener en la biblioteca muchas entidades. Eh, por ejemplo, el Ministerio de Educación, por ejemplo, el INADI, eh, el Ministerio de Justicia, podemos tener eh, todas las que es eh, entidades de gobierno, entidades jurídicas, entidades administrativas, asociaciones, instituciones, eh, instituciones religiosas, gubernamentales. Entonces son entidades corporativas aquellas que tienen un nombre donde las personas eh, que se refieren a esta son una denominación específica antes que una descripción. ¿sí? Entidades oficiales de carácter administrativo, legislativo y judicial. Luego vimos las entidades subordinadas. Las entidades subordinadas son entidades que están relacionadas jerárquicamente a una superior, que en este caso sería las entidades corporativas. También vimos y eh, hicimos eh, ejemplos y ejercicios de lo que son congresos, conferencias y jornadas. Hicimos en el práctico de la unidad número uno. Eh, tanto los congresos como las conferencias como las jornadas se deben encabezar por el nombre oficial del congreso, conferencia o jornada y va seguido y entre paréntesis y separado cada elemento por punto y espacio del número anterior. ¿sí? Entonces, eh, cada dato se separa por punto y espacio. Eh, el número va del congreso va en su forma ordinal, va abreviado y el número arábico y la fecha y la ciudad donde se celebra. Entonces va el número del congreso, la fecha y la ciudad donde se celebra. En el caso que se celebre el, un congreso, por ejemplo, en dos lugares se reseñan los dos. Y si son más de dos, se reseña el primero seguido de etcétera. Ponemos etcétera. Vimos definiciones en la unidad 1 y seguimos en la unidad 2 de títulos uniformes. Los títulos uniformes se utilizan para catalogar obras conocidas por varios títulos, eh, distintas ediciones, con, eh, con títulos que van variando en diferentes lenguas o, por ejemplo, para una obra anónima. Eh, seguimos en la unidad 2 eh, viendo un poco más ampliamente lo que es títulos uniformes. Eh, estos eh, se registran entre corchetes Después del punto de acceso principal y antes del título propiamente dicho. O sea que en el encabezamiento va el título, eh, va el, perdón, la mención de responsabilidad y el título uniforme. Lo podemos usar para leyes, compilaciones de leyes, obras literarias, obras y grabaciones musicales, que es lo que vamos a ver en la unidad 3. Mapas también vamos a ver en la unidad 3. La Sagrada Biblia colecciones antiguas o libros extraños o libros únicos, eh, es donde más se utiliza. Eh, también utilizamos y vimos los, libros, los títulos colectivos, perdón. Estos eh, se utilizan para agrupar obras completas de un mismo autor. Por ejemplo, podemos usarlo para cuentos. Los cuentos, por ejemplo, podemos, cuando tenemos una colección de libros de Poe, por ejemplo, eh, podemos crear un título colectivo dentro del catálogo para todos los cuentos de Poe. O, por ejemplo, eh, las obras de Borges. Ponemos un título colectivo que sea Borges, o elegimos, en este caso, siempre la persona que cataloga puede elegir. Eh, para la biblioteca, tanto el título uniforme como el título colectivo, que más eh, le permita eh, describir una colección de obras de un mismo autor. ¿sí? Eh, por ejemplo, si tenemos muchos libros de literatura infantil de Roldán, podemos crear, de Gustavo Roldán, podemos crear un título colectivo que sea Roldán y eso va a abarcar... Todas las obras dentro del catálogo de eh, cuentos de literatura infantil de Gustavo Rondán. Eh, también lo podemos usar para discursos, para ensayos, para poesías, para obras de teatro, novelas, obras en pre o prosa o correspondencia. ¿Sí? Eh, el título eh, uniforme y el título colectivo en una biblioteca, cuando tenemos un catálogo automatizado, se usa mucho porque nos permite, eh, por ejemplo, viene un usuario a pedirnos obras eh, o quiere leer un autor, en este caso, como dije, Borges, ponemos directamente en el catálogo automatizado Borges y nos sale todas las obras de Borges. Entonces, siempre nos permite simplificar pasos y eh, búsquedas en catálogos automatizados. Eh, otra temática que vimos en la unidad número 2 fue publicaciones seriadas. Las publicaciones seriadas son aquellas que se publican en volúmenes o números que se suceden en orden cronológico o numérico bajo un título en común o, y eh, que tienen números indefinidos. Vimos, eh, hicimos bastantes ejercicios en el práctico número 2 de publicaciones seriadas, eh, al finalizar eh, la cursada, vamos a tener un trabajo final donde vamos a volver a, a ver todo esto. Así que eh, está bueno si eh, tienen en cuenta o si tienen dudas que las publiquen en los foros. ¿sí? Eh, entonces sabemos que las publicaciones seriadas son volúmenes o números, Pueden estar editadas en distintos soportes. Pueden ser digital, pueden estar en papel, eh, pueden ser eh, publicaciones periódicas que están online, ¿sí? eh, y pueden estar escritas en varias lenguas y pueden traer suplementos. Eh, las publicaciones seriadas traen un número normalizado que se llama ISN, perdón, ISSN son las publicaciones que están normalizadas. Una publicación periódica es aquella que está editada en fascículos sucesivos que están numerados con la periodicidad, puede ser la periodicidad fija o variable y con temáticas diversas. Ofrecen información actualizada por la frecuencia en que aparece, por ejemplo, un diario. Un diario aparece todos los días, entonces tiene información... Eh, eh, actualizada y el diario puede traer suplementos entonces en el momento de nosotros catalogar un diario tenemos que hacer la ficha principal por el diario como una publicación periódica y luego hacer las fichas analíticas y las fichas secundarias por los suplementos y esto lo van a ver mucho eh, en la biblioteca porque en la biblioteca eh, normalmente tienen diarios antiguos eh, muchas publicaciones periódicas en la parte de hemeroteca ¿sí? eh, entonces van a tener que catalogar bastante los detalles que deben tener en cuenta al catalogar una publicación periódica eh, es el área de en el área de enumeración que es el área 3 en esta se deben indicar los números y fechas correspondientes de los fascículos, tanto del primero como del último si es una publicación cerrada y si es una publicación abierta, se pone el primer número y se deja un espacio eh, para luego, eh, cuando la publicación se deba de o, o, o sea cerrada, se pone la última fecha. En el área notas podemos poner la periodicidad, salvo que eh, la hayamos agregado en el área 1, ¿sí? Cuando una publicación ya no está en curso, se indica los datos del primer y el último volumen. Eso les recordé bastante en la unidad número 2, eh, que hicimos muchos trabajos más prácticos. Ahora vamos a ver eh, ya la unidad número 3, donde vamos a hacer la descripción analítica. La descripción analítica es la descripción que tiene por objetivo desintegrar o desmenuzar una obra eh, y catalogar el contenido para registrarlos en asientos independientes y eh, tratar de eh, hacer fichas secundarias luego para llegar, para recuperar ese material. Por ejemplo, nos viene una publicación periódica donde tiene un artículo muy importante sobre educación sexual integral de eh, la autora Morgade. Entonces, si nosotros eh, catalogamos solamente la revista, nunca vamos a saber que en esa publicación hay un artículo de la escritora Morgade. ¿sí? Si nosotros hacemos una analítica donde destacamos el contenido de, ese, eh, de esa autora podemos recuperar. Normalmente en las revistas, por ejemplo, en las revistas de novedades educativas que yo les di en el trabajo práctico número 3, traen artículos eh, de eh, escritores importantes. Entonces, si queremos destacar, por ejemplo, una, un artículo de Sclear, eh, nosotros eh, hacemos la catalogación analítica de ese artículo. Entonces, lo que... Eh, es la catalogación analítica, es desmenuzar el, el eh, asiento principal en asientos analíticos para poder recuperar el contenido de una publicación. ¿Sí? Es el proceso técnico que sirve para describir partes de un contenido o artículos contenidos en colecciones. Según las reglas de catalogación, un registro analítico es el asiento que se hace para que una parte de una obra o serie de obra sea visible a partir del asiento principal. Entonces, a partir del asiento principal, nosotros desmenuzamos esa obra en asientos analíticos. Esto lo podemos ver en el capítulo 13 de las reglas de catalogación y en el 13.1, que es el capítulo que se llama análisis, tienen toda la descripción de cómo debe realizarse la ficha catalográfica. Eh, nosotros también eh, vimos eh, y les di un ejemplo en la unidad número 2 de cómo debían hacerse eh, las publicaciones seriadas, pero no les di catalogación analítica porque lo íbamos a ver en este capítulo. Entonces, para eh, hacer un resumen de lo que es la catalogación analítica, es el proceso técnico que se sigue para registrar parte de una obra o artículo contenido en una colección. Todas las eh, analíticas llevan trazado de secundaria, ¿sí? eh, En la unidad número 3 también eh, es, vemos lo que es materiales especiales. Tenemos distintos tipos de materiales especiales. Tenemos los materiales visuales, por ejemplo, mapas, planos, fotografías, películas mudas, materiales sonoros, los discos audiovisuales, películas sonoras y videograbación, objetos didácticos, por ejemplo, eh, los objetos que hay en un museo, informativos, que pueden ser los discos, discos ópticos, electrónicos, por ejemplo, las bases de datos y los enlaces también se pueden catalogar. El material cartográfico son los mapas, planos y cartas aeronáuticas y la música, grabaciones sonoras. Esto es todo lo que respecta a eh, material, carto, eh, perdón, material especial. Yo voy a hacer hincapié en lo que es material cartográfico y videograbaciones, material visual, porque es lo que vamos a ver y es lo que más se eh, cataloga en una biblioteca. El material cartográfico eh, describe materiales cartográficos de toda clase. Incluye todos los materiales que representan la totalidad o una parte de la Tierra o cualquier cuerpo celeste. Eh, por ejemplo, mapas y planos en, tres, en dos o tres dimensiones, Incluyen mapas de lugares imaginarios, cartas aeronáuticas de navegación, eh, cuerpos celestes, globos, secciones fotográficas con fines cartográficos. Todo esto está reunido de, dentro del material cartográfico. En las bibliotecas hay mucho material cartográfico, porque en una época se utilizaba eh, los mapas, por ejemplo, en las, eh, en las escuelas, eh, hay mucho material, en las bibliotecas escolares hay mucho material cartográfico. Eh, los datos que deben tener en cuenta eh, se aplican las mismas reglas que para un libro ¿sí? el título cuando aparece un título colectivo y otros títulos individuales de una obra contenida se pone el título colectivo y los individuales en notas cuando no hay título colectivo y hay muchos títulos individuales se transcriben todos separados por punto y coma si son de autores diferentes, se pone con título y con su respectiva mención de responsabilidad eh, separado siempre por punto. Entonces ponemos el título, eh, puede ser que tengamos una colección de mapas, ponemos el título, de general hacemos un título colectivo y luego ponemos el título y el autor de cada mapa separado por punto y coma si son muchos títulos, se ponen los primeros tres separados de los signos de omisión, que son los puntos suspensivos y se deben realizar las fichas secundarias de cada una de ellas. Eh, cuando contienen varias obras en, eh, en, un, entonces en un mismo mapa, eh, debemos eh, poner en el área nota, si no lo ponemos en el área principal, ¿sí? Eh, otra de los materiales especiales eh, que vamos a ver, eh, perdón, me olvidé de la parte de, de mapas, eh, como es la parte de proyección, ¿sí? el área 3, que es el área más importante. Eh, si no existe ningún tipo de información del título propiamente dicho, se indica la palabra o frase y se, que se encuentra en la cubierta del mapa. Eh, en el área 3 tenemos que poner la proyección, las coordenadas y equinoccios y se deben encerrar entre paréntesis como adición optativa. Eh, el orden de los detalles ma eh, matemáticos en el área 3 va la escala, la proyección, las coordenadas y los equinoccios y eh, todo lo que no ponemos en el área 1, 2 y 3 se registra en el área notas y podemos hacer luego eh, eh, secundaria se ficha de secundaria entonces eh, vamos a hacer un resumen a ver si quedó claro lo que es material cartográfico los mapas constituyen uno de los medios de información que son más útiles eh, para el mundo que nos rodea las reglas de catalogación consideran material cartográfico aquellos documentos que se representan eh, total o parcialmente eh, la tierra otro cuerpo celeste eh, y eh, también dentro de lo que es material cartográfico, tenemos mapas planos, mapas digitales, cartas aeronáuticas, marinas y las cartas celestes o todo un mapa imaginario puede entrar dentro del material cartográfico. Cuando registramos la... que esto me olvidé de aclarar, cuando registramos el título de la obra... Luego, entre paréntesis, va la designación general del material, que es la primera vez que lo vamos a usar nosotros, que sería como un título uniforme. Entonces, ponemos el título del mapa y entre corchetes ponemos mapa, que es mapa. ¿sí? Eh, esto lo podemos ver en las reglas de catalogación en, la, en el capítulo 3.1c. Para los eh, asientos secundarios se deben transcribir todas las menciones de responsabilidad de responsabilidad eh, que eh, figura en el mapa. Si no figura ninguna, se hace una fichate y te ingresa directamente por el título como una obra anónima. Eh, tenemos <coughs> perdón menciones de responsabilidad, que pueden ser, pueden ser autores, entidades o pueden ser dibujantes. Siempre tiene que estar citada eh, en el mapa, si no directamente se omite. Eh, otra eh, Parte importante eh, de recordar es el área 3, donde tenemos que poner la escala, la proyección, las coordenadas y los equinoccios. Y eh, yo les voy a mandar eh, una, una, unos ejemplos de eh, cómo deben catalogar las, eh, eh, los mapas Así usted, ustedes tienen un, una visión de cómo se va a la proyección, las escalas y todo esto. ¿no? Otra parte que vamos a ver en, el, en la unidad número 3 son las grabaciones sonoras. ¿sí? Eh, el título, eh, cuando aparece un título colectivo, la mayoría de las grabaciones sonoras son eh, títulos colectivos. Entonces... Eh, cuando aparece explícito en la portada de una grabación sonora el título colectivo, que es una obra de varios autores, eh, directamente se hace una ficha T eh, y luego se hacen todas las eh, fichas secundarias de las personas que aparecen. Eh, cuando no hay título colectivo y hay, mucha, hay muchos títulos individuales, se transcriben todos los títulos por separado. Puede ser que sea una compilación de grabaciones. Pero eh, sean todos de diferentes autores eh, las obras. Entonces se pone eh, el, el título, eh, barra autor y todas las menciones de responsabilidad. ¿sí? Se pone el título. Por ejemplo, tenemos en una grabación sonora tenemos cinco canciones que son de distintos autores. Normalmente vemos mucho de esto en la biblioteca que son compilaciones de eh, música. Entonces, sabemos que uno es rock, otro es folclore, otro, no sé, jazz. Eh, y son obras de distintos autores. Entonces, ponemos el título, la mención de responsabilidad, punto y coma. Título, mención de responsabilidad, punto y coma. Hasta tres. Luego, el resto se pone en el área notas. Entonces, si son muchos títulos y autores, se ponen los tres primeros con el signo de omisión. Y el resto eh, se pone en el área nota y después se hace una ficha secundaria por cada una. Siempre tenemos que recordar que la ficha secundaria eh, lo tenemos que hacer en el trazado de secundaria. Si ponemos en el trazado de secundaria que tenemos cinco autores, después tenemos que hacer una ficha catalográfica por cada una. Eh, un área muy importante en lo que es grabación sonora es la descripción física. Eh, se indica el número de unidades físicas que tenemos, por ejemplo, tenemos dos CD, tres CD, eh, dos discos, dos cassettes, cinco cassettes, ¿sí? Eh, esto lo, eh, también tenemos que ver en las la reglas de catalogación cómo se describe. Eh, eh, yo les voy a dar ejemplos después. Eh, les voy a dar un ejemplo de cada uno para que ustedes sepan, pero recuerden siempre que nuestro librito de referencia son las reglas de catalogación. Lo van a usar ahora y durante todos los años que trabajan en una biblioteca. Reglas de catalogación, nuestro primer libro de cabecera. Entonces, eh, debemos destacar eh, en el área de descripción física de una grabación sonora,